Primeramente, Zacatecas eh, es una ciudad, a pesar de que es un lugar pequeño, eh, es muy bonito, sobre todo el centro histórico me encanta. Me recuerda mucho a La Habana, en Cuba. Tiene lugares muy parecidos, edificios muy coloniales, todo así muy histórico. Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto, es la tierra de mi padre. El infierno es aquí, Merito. Y la UAS, pues, eh, también, a pesar de que es pequeño pues, eh, aquí tienen, este, montón de, de materias y de, pues, de preparación para tu poder ejercer aquí, pues, cualquier tipo de, de, de estudios, ¿no? especializados, ya sea en instrumento o en la licenciatura en canto. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes en esta unidad académica? ¿Ya rato o apenas? Bueno, no, ya, de hecho, estoy en el séptimo semestre. Eh, ya me gradúo el próximo año, si Dios quiere. <risa> ya, ya dentro de poco. Y este, ha sido bastante rápido el proceso porque, de hecho, bueno, como yo realicé estudios en Cuba, este, acá pues hice menos tiempo, hice todo en menos tiempo del que realmente tenía que estar, ¿no? Entonces fue, fue bastante fácil, bastante rápido para mí. ¿Tú qué crees que le falta a esta unidad para que digas, es perfecta, cosas así? La verdad, la verdad. Hay ay, una pregunta complicada, <risa> me compromete bastante, pero...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 No. casi muy ¿Y cómo vas a tus compañeros? ¿Si ¿Sí hay mucha demanda por esta carrera en especial en canto o no tanto? Sí, se sí, he visto bastantes cantantes aquí Sí, ah, es, más o menos Nos enseñan a cantar es este, lo que es la... Uh, ¿Cómo cantar ópera? Bueno, el bel canto eh, Que es música clásica Wow, ya pocas ya. palabras ya. <ríe> Alfredo, quiero que me digas ¿Qué necesita la persona que me está viendo? Para que diga Yo quiero entrar a canto yo quiero estudiar ahí, o sea, pero ¿qué necesito? Muchas ganas de aprender. <risa> no, ya. <risa> no, no, sí, ¿qué este, ¿Qué bueno. Tú ves, este, de tener una persona? No, pues bueno, una, una voz, este. O sea, una voz buena. que la pueden desarrollar. Pero más que nada, pues muchas ganas. ¿Qué te ha parecido tu estancia? Porque supongo acabas de entrar, ¿verdad? Sí, ¿Qué te ha parecido tu estancia aquí en la UAS y en música?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 Bastante estudiar, mucha dedicación y, y disciplina, más de la que yo esperaba. Eh, <risa> supongo que sí, pues, es mantener un equilibrio entre las dos cosas. No crees, lo dudo, ¿eh? Ahora nos encontramos con... Laura Lisset. Laura Lisset, ya veo que estás con una guitarra. No. No. <risa> Pero quería saber ¿y si estás en la licenciatura o en qué programa de aquí de la Escuela Estoy en base, pues mira... Yo estuve en una academia de música, pero solo estuve un año. ¿no? Entonces no tenía tantos conocimientos. Entonces, si apenas estás empezando, debes de ser desde básico. Ok, desde básico. Y dependiendo de la edad también te, te posicionas. Y ya luego la licenciatura, pero ya cuando ya, para la licenciatura ya es cuando ya llevas ya una noción del de lo que tienes que explicar y todo eso. Mm -hmm. y interesante que menciones que son tres años, ¿sí? tres años. Porque es el típico chiste de que entran todos jóvenes y lo más difícil es salir que entrar. ¿Es cierto o falso? No, bueno, depende de la persona porque, bueno, en mi caso yo siento que voy a salir ya muchos años después, pero yo lo estoy disfrutando, o sea, okay. los años que me tenga que estar aquí, me estoy, los años que tenga que aquí. Esa es dedicación, muchachos, Esas son ganas de estudiar, ven. <ríe> Por último, les dare, es un consejo a esos chavos que, ajá, como que no están...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 Los que están en la prepa o gente que quiere estudiar arte que siempre teme estudiar arte por el tiempo o porque piensa que nos vamos a morir de, de hambre, este, ¿qué les diría a todos ellos que quieren entrar? Que los alumnos desde primaria, inclusive preescolar, que estudian música, aparte de sus materias que tienen que llevar, llevan alto el rendimiento en la escuela. ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no lo voy a repetir? ¿Oyeron? Y cuando uno egresa maestra, este...